Hola. Hoy veremos cómo cambiar, o agregar, la dirección de nuestra casa y la de donde trabajamos al asistente de Google para mejorar la fluidez de nuestra comunicación con los mapas y otras herramientas de Google. Vamos lo primero a ajustes por cualquier medio. Tocamos en Google. Ajustes de aplicaciones de Google. Baja hasta, tú. Entra a tus sitios. Ahora ya puedes añadir tu CADA y tu trabajo. Puedes incluso consultar el tráfico o iniciar directamente la navegación. Para eliminar una dirección pulsa en la X. Muchas gracias por la visita.